¿Conoces el total de tus prospectos versus clientes vendidos? ¿Sabes cuánto tiempo te toma concretar un cliente? ¿Cómo mides tu efectividad comercial? ¿Sabes cuál es el ramo en el que más rápido concretas clientes? Conoce tu nuevo asistente comercial. Con nuestro CRM podrás tener el control de todo el proceso que llevas con tus clientes y mucho más. Déjate sorprender, escríbenos un mensaje y obtén más información. Softseguros vale la pena tener todo bajo control.